Nicolás ya comenzó a sacar las uñas Aquí Maduro comienza con su juego sucio Con sus artimañas ¿Para qué? Él tiene algo que es muy claro Y él sabe que unas elecciones libres y transparentes Él va a perder hasta la risa el pueblo ya no cree en él tantas artimañas, tantas mentiras, tanta desolación, tanta ruina, pues obviamente que la gente ya no. Hay, hay un grupito que está que son los que, los que les gusta vivir ahí esperando la, la merienda diaria con sus cajas clap y la gente se adapta a eso, pero aquí la cuestión es que si se está haciendo un diálogo, en méxico y entre comillas supuestamente va bien y él comienza con estas artimañas la pregunta es será que los diálogos si sí van a prosperar porque aquí toca hablar con seriedad y toca hablar con las cartas sobre la mesa porque no podemos jugar a dos bandos de que se firman hacen compromisos aquí y por este lado pues hacemos lo que se nos sigue dando la gana yo alguna vez hice un comentario y ese comentario vuelvo y lo resalto aquí Maduro es como un bebé recién nacido mientras esté llorando y esté hablando y gritando y que él es el berraco pues uno no se preocupa porque dice si sí, el chino tiene goza de buena salud pero cuando ese bebé está callado Toca tenerle cuidado porque alguna pilatuna está haciendo Y estos días se veía él muy callado y muy tranquilo De que todo estaba funcionando perfectamente Que las cosas iban viento en popa Y aquí vemos que esto es una jugada Que no debería ser cuando se está llegando a unos acuerdos con la oposición Entonces ustedes mismos van a sacar el, el análisis Porque no, no tiene, no tiene razón de ser Tenemos que ser muy claros o vamos a hablar, a darle soluciones a las cosas por medio de un diálogo O vamos a seguir mamando gallo y tomándole el pelo a la oposición a la comunidad internacional Y sobre todo al pueblo venezolano Vuelve y juega Maduro cambió las reglas de juego El Consejo Electoral de Venezuela rechazó las inhabilitaciones impuestas por el chavismo Contra precandidatos opositores Esos son Inhabilitaciones que fueron impuestas por el chavismo, o sea, los que mal le hacen mella a ellos. Roberto Picón de cara a las elecciones regionales de noviembre indicó, es algo que nos preocupa, porque volvemos a retroceder, ver la acción de cómo vuelve a entrar en la escena política el uso de la sanción Asesoría de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos Vuelve, o sea, él se inventa la figura Como cuando se inventó los tales protectores Cuando perdieron las gobernaciones Y creó otra go gobernación paralela Supuestamente para los protectores esos son cargos que él se inventa, vamos a adentrarnos bien en esta noticia, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, gracias a ustedes, porque cada vez que le dan like, cada vez que comparten la noticia, cada vez que la ven, cada vez que hacen sus comentarios, eso nos da motivos para seguir acá, porque gracias a ustedes nosotros estamos acá anunciando por lo que verdaderamente está pasando en Venezuela. Roberto Picón, rector del Consejo Nacional Electoral CNE de Venezuela, rechazó el uso de la sanción de inhabilitación a aspirantes a los cargos de alcaldes y gobernadores que se elegirán el próximo 21 de noviembre en las elecciones regionales. Vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción, asesoría de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por eso vemos con preocupación en tiempos en que se avecina un proceso electoral. Vuelvo y digo, si se va a comenzar a hacer las cosas bien, toca desde el comienzo, pero si como ellos saben que ciertos personajes donde se lancen pueden llegar a ganar y más exactamente después puede llegar a ganar a ellos al chavismo entonces aquí comienzan a valerse de artimañas y de cosas que si vamos a hablarlo en palabras claras se llaman cochinas entre los afectados se encuentran Leocenis García y Eduardo Samán aspirantes a la alcaldía de Caracas se les impidió formalizar su candidatura por esta sanción impuesta por la dictadura chavista la sorpresa que se llevaron los ciudadanos mencionados cuando anunciaron su intención de ejercer su derecho político al voto al postularse a un cargo de elección popular. Pero fueron sorprendidos por decisiones de última hora que no le fueron debida ni oportunamente notificadas. Ahí viene la zancadilla. Vuelvo y digo, se valen de artimañas, llegan a últimas estancias y, bueno, por un carajo llevar por delante al quien sea, porque ellos en este momento, el chavismo, el régimen de Maduro, le está haciendo así porque él se está metiendo en camisa de once varas. Porque si se está firmando un diálogo en México con la oposición, con la comunidad internacional y a la vez se está hablando de elecciones transparentes con veduría internacional tanto de la comunidad europea como de la comunidad internacional la cosa se pone a otro precio no es raro ver esas salidas de Maduro lo que sí causa asombro es que precisamente lo haga en el momento que se está llevando un diálogo paralelo con la oposición Maduro sabe que por la vía legal tiene todas las de perder, porque el poco pueblo que tiene comprado con un mercado no supera el 20%, y estoy hablando del 20% de toda la población venezolana, además porque ya muchos de ellos ya no quieren más de lo mismo, dice hay un dicho que dice que la, la buena vida cansa y la mala mansa, en este momento supuestamente la buena vida que ellos decían tener, ya los cansó porque están viendo que no está pasando nada, esto es un país que va, de capa caída, eso va para el barranco que se las pela, eso sin contar que los partidos de izquierda que siempre apoyaron a Maduro decidieron hacer todo aparte y eso pasó en las elecciones pasadas aunque los inhabilitaron y también dejaron manos mani cruzados, vamos a ver de qué se va a valer Maduro en este momento para inhabilitar a los de izquierda que se retiraron de, de Maduro y ustedes se acuerdan por qué se retiraron? porque sencillamente ellos lo apoyaron en las elecciones presidenciales y él se dejó ver, le dio la mano y no sé qué y después como dice la canción hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver, eso así pasó, hasta el sol de hoy no lo han vuelto a ver, él no les presta la cara para nada, ahí los tiene con bla bla bla y mamándoles gallo por eso sin contar que los partidos de izquierda que siempre apoyaban a maduro decidieron hacer todo aparte por eso lo que desafortunadamente se ve es que maduro lo que realmente se ve acá es que maduro no la tiene fácil y por ello tiene que acudir al juego sucio y prueba de ello lo que sucedió con este par de aspirantes a la alcaldía de caracas ya comenzó vamos a ver con qué va a salir de acuerdo al artículo 65 de la Constitución venezolana, Picón señaló, se establece que no podrán optar a un cargo de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y que esa circunstancia prevista pretende garantizar los derechos fundamentales como el político. Yo le hago una pregunta al señor Jorge Rodríguez, el supuesto presidente de la Asamblea Nacional. Muchos de los que están ahorita ejerciendo en la asamblea nacional en la ilegal asamblea nacional muchos de ellos estaban siendo condenados por fraude por tramposos por cochinos Estaban siendo condenados desde la asamblea nacional pasada y resulta que después de que ellos eran los acusados pasaron a ser ahora acusadores estos mismos son los que están acusando a aquellos oye la ley tiene que ser para todos se apunta a brindar la mayoría garantía posible para el ejercicio de los derechos ciudadanos, según dice él, con tales previsiones constitucionales sin que sufran interferencia por decisiones oportunistas en sede administrativa. Lo que se pretende, según el rector, es tutelar el derecho al debido proceso, que incluye el derecho a la defensa tanto en las actuaciones judiciales como en las actuaciones administrativas, todo esto apegado al contenido del artículo 49 de la Constitución unos preceptos que a su juicio fueron obviados en este caso la pregunta es si iban a actuar bajo esa ley bajo ese artículo ¿por qué no se les dio un previo aviso para que ellos hubieran hecho una apelación y así haber podido participar esperaron hasta el último día que se cierren las inscripciones y dejarlos por fuera. Mire cómo es el juego. De acuerdo a esa decisión discrecional, da un giro absolutamente inaceptable por in inconstitucional, cuyo efecto in es incluso violatorio de los derechos de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, también compartió la postura de Picón y agregó en su cuenta de Twitter que el uso discrecional de la sanción asesoría de inhabilitación para ejercicio de los cargos públicos quebranta derechos políticos de los ciudadanos. Precisamente tenía que pasar ahora, en el momento que se están acabando las inscripciones y en el momento que se avecinan las elecciones. ¡Qué oportunistas! Más sin embargo, estamos esperando con fe de que se haga algo serio en esos diálogos. ¡Ahí les dejo esa perlita! Hasta una próxima oportunidad.